Eh, desde mi punto de vista, te puedo hablar mmm, de forma real conmigo mismo, lo que yo he ido observando como gran autodidacta del el efecto del esteroide y no voy a hablar del efecto del esteroide eh, del aumento de la síntesis proteica, para <risa> vale, que eso lo sabemos todos. ¿eh? Por supuesto, cuando eh, con una pregunta te interesa saber sobre los efectos de un esteroide, son los positivos y los negativos. En este caso, creo que lo más importante, primero, es saber los efectos negativos, ¿eh? que es lo que hablábamos en principio. El primero, que el atleta, mmm, no, o el consumidor de esteroides, mejor dicho, no lo sabe o no se da cuenta, es una inhibición de su eje hipofisiario-testicular. Es decir, el hipotálamo, la hipófisis, pues deja de producir, eh, sobre todo lo miramos en analítica como la hormona fólicoestimulante, la hormona leonutilizante, FSH y LH, que es la primera precursora después de la, de la gonadotropina. ¿no? Eh, muchos no lo saben. Cuando se lo miran, cuando mi, hablamos al principio, pues ven que hay una inhibición. Cuando ven esa inhibición, se alarman, porque no, nunca nadie le dio esa información. Se alarman y dicen, no, pero esto se recupera el atleta, esto es real, esto no, no es un cuento que me estoy inventando, ¿vale? Esto es real. El individuo coge y, bueno, pues voy a descansar. Y antes de empezar otro ciclo de esteroides, me voy a hacer otra analítica. Sorpresa, fsh y LH sigue a 0,01, 0,03, o sea, inhibido totalmente. ¿Qué hago? Normalmente acuden a un, a un preparador o un... O un o un especialista o un endocrino para ver si de alguna forma eso puede ser reversible. Normalmente el endocrino lo que te dice es que deje de tomar y le des tiempo. Eh, depende en qué país, eh, qué, qué endocrino o qué médico te puede mandar los pocos medicamentos que existen para, para ayudar a poner en marcha ese eje: ¿no? el citrato de clomifeno, el tamoxifeno la gonadotropina. Bueno, depende, depende de cada persona. Busca esto. Eh, de una forma alarmante lo compra lo consume y puede que haya una pequeña subida muy leve que le indica que va a tardar años en recuperarse y dejar de tomar esteroides o bien se puede encontrar ni que con la regulación que ha hecho se ha regulado, eso sigue parado yo desde aquí apuesto a que ...el 90% no se recupera... ...y ese es el primer efecto secundario... ...tener que estar con terapia sustitutiva... To ...toda la vida... ...segundo... ...segundo problema... ...y que algunos pues no saben interpretarlo... ...incluso dicen... ...no, no, no, no, no, no lo veo, no lo veo... ...¿vale?... Eh, el, ...el tener... ...agresividad o un comportamiento eh, no normal por el uso excesivo de andrógenos. Una cosa está clara, a mayor consumo de andrógenos más es pues, la fuerza, la síntesis proteica, la creación de masa muscular, pero también el estado de alerta, eh, el estado de huida y la agresividad. ¿Qué ocurre? ...que un atleta que consuma una cantidad alta de andrógenos... ¿m? ...como se hace en el deporte en general... ...no voy que nombrar el culturismo... Eh, ...no quiere decir que esté dando palos... ...o totalmente nervioso a todas horas... ...tú puedes estar totalmente tranquilo... ...pero como decimos en España... ...cuando te tocan los cojones... ...te los tocan... ...yo siempre pongo un ejemplo hay una diferencia entre un consumidor de esteroides, sobre todo en abuso, a no abuso. Y siempre pongo un ejemplo muy gracioso y muy sencillo. Cuando vas en tu auto, en tu vehículo, y, te, y llegas a un sitio y quizás no has hecho algo mal o sí, y te pitan. El consumidor de esteroides se baja del coche. <ríe> si, no, si tiene el andrógeno bajo y no consume esteroides, quizás se lo tome con calma pero esto va así, porque eso va hace. Algunos dicen, no, no, no, no, no. Bueno, entonces tú cuando, cuando castras a un animal, ¿para, para qué es? <risa> pierdes, pierdes todo, lo ves relajado, tranquilo, no tiene ganas de problemas, pues to, todo al contrario. Cuando consumes eh, andrógeno, digo, en exceso, pues prácticamente eh, eh, cualquier problema es un mundo. Cualquier cosa te saca de tus cabales, ¿vale? contestas de una mala forma, mmm, ante, de, ante de que otra forma no contestarías sin tomar eh, esteroides. Y eso es así. Dime. Pues un, para mí un exceso es todo lo que, como mínimo doble la cantidad fisiológica del cuerpo. Es decir, eh, si un verdadero TRT, una terapia sustitutiva, ...para tener normales, no, niveles normales de testosterona... ...sin un desequilibrio en las demás hormonas... estradiol, progesterona, prolactina... ...es de 250 miligramos... ...cada dos semanas... ...obviamente todo lo que supere eso... ...puede llegar a tener problemas... ...es decir... ...imagínate en el ejemplo... ...de que consumo 250 miligramos por semana... ¿Mm? ...ya es el doble... ...quizás dependiendo de la edad de cada persona porque el hipogonadismo tardío, es decir, el hipogonadismo natural de una persona, al final va a aparecer con la edad, igual que la menopausia en la mujer. ¿Mm? Entonces, dependiendo de la cantidad que tenga ya en sangre, pues eh, la suma de la testosterona exógena pues, se va a comportar de una forma u otra. Entonces, en ese caso del consumo de 250 miligramos por semana, pues quizá lo puedes llegar a controlar, pero a partir de 500 miligramos de andrógeno por semana prácticamente el comportamiento suele cambiar pero suele cambiar cuando hay un problema cuando se te presenta un problema eh, quizás no tengas esa esa paciencia para dialogar o pensar ¿Mm? lo podemos ver de, de muchas formas ojo no generalizo pero es lo no, es lo normal y suele pasar eh, es decir eh, un atleta en una competición cuando pierde un campeonato o lo ve injusto pues quizás es que lo hemos visto todo yo creo que en todos los deportes pasará pero no, yo lo he visto en, el, en, en mi deporte pues prácticamente lo he visto con una euforia eh, eh, y una maldad que incluso ha querido ver muerto al juez o ha ido a, a, a, a matarlo un tío de 100 kilos 120 kilos te da una hostia y vamos te queda un derrame de te, te, te, te mata vale entonces, muchos muchos o lo, muchos o pueden decir, no, pero eso es que es así, eso lo hago yo tomando esteroides sin esteroides. No, el esteroide tiene algo que ver y es muy difícil de controlar, porque las hormonas son muy difíciles de controlar, tanto en el hombre como en la mujer. Cuando una mujer tiene está en una fase del periodo y tiene un desajuste, tanto alto como bajo, le puede dar por reír y le puede dar por llorar, lógico. Pero es que tú no le puedes decir, no llores, ¿por qué lloras? ¿Cómo remediamos esto? No puede remediarlo, ¿vale? Porque es una, es, es una sensación eh, o, o está determinado por, por hormonas. Al final las hormonas son mensajeras. ¿sí? Y por mucho que quieras mirar a otro lado, eso existe. ...y con esto, para muchos que nos estén viendo y digan... ...pero qué está diciendo el defensor de los esteroides... ...no digo nada, solo informo de la realidad... ...y hay que ver la realidad y simplemente... ...no se le visa cada, cada persona en la vida... ...hace lo que le apetece... ...y lo que le da la real gana... ...pero debe tener el conocimiento... ...tanto de los beneficios... ...como de los perjuicios ...para hacer un buen uso... ¿Mm? Entonces me parece muy, no interesante, importante tener el conocimiento de todo y de una realidad que existe. ¿Mm? Eh, yo no creo que a la mujer le afecten más los esteroides. No creo. Porque, como te digo, eh, depende del esteroide depende de la cantidad, esto es como la típica frase de eh, el, el, al veneno, la, lo hace la dosis, ¿no? Pues claro, esto, esto depende, lo que sí es verdad de que en el doping, en el deporte, tanto para ganar resistencia en otros deportes, como para ganar masa muscular en deportes de hipertrofia, fitness, bikini, como quiera llamarlo, no existen productos ...farmacológicos, estrogénicos para aumentar la masa muscular... ...existen andrógenos... ...y en tal caso... ...una mujer al final... ...va a tener que tomar... ...el producto menos andrógeno... ...pero que sigue siendo andrógeno... ...entonces dependiendo de, de la individualidad de la chica... ...pues puede tener... ...más efectos adversos... ...o menos... ¿Mm? ...entonces... ...no es verdad... ...que a la chica les afecte más o menos...